Muchas gracias por organizar a tantas personas juntas. Tendremos una muy buena sesión. Bienvenidos a todos por unirse a esta sesión en este tiempo especial. Nosotros sabemos que el coronavirus se ha expandido en todo alrededor del mundo y tiene una pesada influencia en toda la vida humana. Más y más personas empiezan a dar cuenta de qué importante es cuidar la vida. Antes, en la vida diaria, la mayoría de las personas se enfocaban en el mundo exterior. Ahora comenzamos a cuidarnos a nosotros mismos. Practicar Chikun es una buena manera de transformar la vida, de mejorar la vida a un alto nivel. Yo pienso que hoy el Chikun es la mejor manera de mejorar nuestras vidas y hacer un mundo mejor. Muchas personas están pensando cómo puedo mejorar mi sistema inmune para prevenirme del coronavirus y sanarme de todo tipo de problemas. Hoy voy a compartir mi experiencia desde el Chinen Chikun con ustedes. Yo creo que el conocimiento que voy a compartir con ustedes y la técnica que voy a compartir con ustedes puede realmente brindarles beneficios a vuestras vidas. Por eso ahora todos mantenemos un estado muy relajado, muy pacífico en el momento presente sientan sus conciencias venir hacia su vida para comenzar a cuidar sus vidas y amar sus vidas en el momento presente. No necesitamos dejarnos arrastrar por el exterior, apegarnos a diferentes cosas. Cuando nuestra conciencia se apega al mundo exterior, solo perdemos energía y hacemos que nuestra energía y nuestra conciencia se vuelvan confusas. Ahora venimos al momento presente, venimos al interior, y la energía viene al interior y crea... Un estado armonioso y equilibrado. Es muy simple. Y, y ya comenzamos a mejorar nuestro sistema inmune. En Kung, nosotros sabemos que todo es chi, es energía. Estamos sentados aquí y nuestro cuerpo es un, está en un estado de energía muy concentrada. por eso Y ahora, nosotros sostenemos una bola de chi y elevamos las manos enfrente del cuerpo. Entre las manos y los brazos tenemos una bola de chi. En ese cuerpo de chi muy concentrado está el chi moviéndose y fluyendo y alrededor del cuerpo está el campo de chi. Sostenemos la bola de chi y comenzamos a movilizar y organizar el chi. Sentimos la energía entre las manos y los dedos y sentimos el chi entre las manos, entre los brazos y alrededor del cuerpo. Sentimos que nosotros estamos rodeados de energía y amablemente abrimos y cerramos las manos y brazos y sentimos el campo de chi alrededor del cuerpo pasando a través de la piel y del cuerpo hacia el interior. Poco a poco sentimos como el cuerpo en el interior se vuelve muy agradable, confortable, porque el chi y el campo de chi alrededor del cuerpo comienza a nutrir nuestra vida. Ok, todos continuamos sosteniendo la bola de chi enfrente al pecho, a la altura de los hombros, enfrente al corazón. Elevamos. Eh, los codos un poquito y los brazos forman un círculo. Relajamos los hombros. Retraemos el mentón y subimos, manteniendo la espalda erguida. En tu conciencia, tú crees que todo el cuerpo es chi. Entonces, usamos los codos para guiar los brazos y manos a abrir despacio y sentimos el chi entre las manos y brazos volverse cada vez más fuerte. Ese chi se funde con nuestro cuerpo en el interior. Los brazos, abriendo y cerrando, guían el chi del interior del cuerpo a abrir y cerrar. Y como todo el cuerpo es chi, cuando cambiamos ese chi, también cambiamos a todo el cuerpo y cambian las funciones del sistema inmune. Cuando experimentas ese chi y movilizas ese chi, la conciencia debe mantenerse muy pacífico y muy estable. Ahora todos mantenemos los ojos cerrados para ver el interior del cuerpo y al mismo tiempo sentimos el chi entre las manos y brazos y alrededor del cuerpo. Al mismo tiempo experimentamos nuestra conciencia muy pacífica enfocada en el chi corporal y amamos el chi corporal. El amor de tu conciencia pura Está en todo el cuerpo de chi y alrededor del cuerpo de chi. Continuamente y despacio usamos los codos para guiar el abrir y cerrar. Poco a poco. Nosotros sentimos que el chi interno del cuerpo y el campo de chi alrededor del cuerpo se vuelven muy armoniosos y equilibrados. Y el chi también se vuelve fuerte, muy fuerte. Ahora necesitamos relajarnos todo lo que podamos. Relajamos la cabeza. Tu cabeza es de chi, vacía. Relajamos el cuello. El cuello es de chi. Relajamos los hombros de chi, los brazos. Relajamos el chi del pecho. Cuando observas el interior del pecho, tú puedes sentir que el interior es como vacío, un espacio muy grande, sin fronteras. Relajamos el abdomen, el espacio interior del abdomen. Observamos el interior, y el interior es un espacio de chi vacío. Observamos la columna de chi vacía. Observamos el espacio interior de las piernas, el chi vacío, relajado vacío observamos todo el espacio interior del cuerpo relajamos sentimos la conciencia muy pura, yendo a través de todo el cuerpo, al espacio interior del cuerpo de Chi, amando el interior. El movimiento de abrir y cerrar se vuelve muy lento y muy suave, muy libre. Si sentimos que los brazos en algunas partes están cansados, puedes bajar un poquito y sostener, manteniéndote, sosteniendo la bola de chi. Todo el cuerpo se transforma en chi, se funde con el campo de chi alrededor del cuerpo. La conciencia dormida sin dormir. Sentimos que la conciencia en su interior es muy pacífica y muy limpia. Solo sentimos que la conciencia pura va a través de todo el cuerpo de chi y del campo de chi, amando esa completud de chi. Cuando nuestra conciencia se mantiene en ese estado, se activa un alto nivel del sistema inmune. Realmente, ese pacífico amor puro de la conciencia pura es el más alto nivel del sistema inmune de nuestra vida. Puedes sentir que en ese nivel la conciencia está muy relajada, es muy libre. Cuando la conciencia se vuelve armoniosa, todas las cosas... Pueden volverse organizadas y todo funciona de la manera correcta. Sentimos que ese estado especial de conciencia va a través de toda la completud de chi, dentro del chi interno y del chi externo. A través de abrir y cerrar, a través de ese simple movimiento nuestro chi se vuelve más abundante y fluye libremente. La esencia del cuerpo físico y del mundo material es chi, como las teorías de la ciencia moderna, todo es vibración, todo es energía. Nuestra conciencia pura da instrucciones para hacer abrir y cerrar y a través de abrir y cerrar moviliza el chi. Ese es el principio básico de la práctica de Qigong. Entonces, ahora, realmente el Qigong es el arte de conscientemente movilizar el chi y utilizar el chi. ese alto nivel de conciencia puede movilizar y utilizar ese chi mejor. Entonces, nosotros tenemos que relajar nuestra conciencia sintiendo que es muy pura, casi como durmiendo sin dormir. Esa conciencia va a través de todo el cuerpo de chi, abriendo y cerrando. Cuando tú abres, debes sentir que los brazos de chi guían el chi interno del cuerpo a fundirse en el campo de chi a fundirse con el chi de la naturaleza y el chi universal en todo el universo todo es chi y el espacio vacío también está lleno de chi desde lo profundo del interior se abre y sientes que te armonizas con el chi de todas las cosas y el chi universal transformándote en una completud armoniosa. Esto es muy muy importante. Cuando te mantienes fundiéndote con el universo vacío, el chi universal naturalmente nutre tu vida. Cuando las manos y los brazos cierran hacia atrás, tú reúnes el chi universal hacia tu cuerpo al espacio interior de chi del cuerpo, haciendo el chi más abundante. El chi viene al interior, nutriendo continuamente el interior y transformando el interior. Así que la teoría de abrir y cerrar, nos dice que nos armonizamos con el chi universal y en el interior del cuerpo todos los bloqueos y problemas desaparecen y al mismo tiempo el chi universal nutre el cuerpo en el interior para hacer una nueva vida totalmente relajados y vacíos despacio abrido. fundiéndose con el chi universal. La... El chi universal. Viniendo profundamente al interior y nutriéndolo. que nosotros y el universo somos uno. Ser el chi va a través del cuerpo en el interior a todos los niveles. Ir. Chi va a través de los órganos internos. Los órganos internos son un espacio vacío de Chi en el interior. Abrir. Todo el Chi de los órganos internos se abre. Se el chi nutre profundamente el interior. Abrir. Todo el cuerpo de chi se abre. Cerrar. Usamos los codos okay, y los hombros lead, para abrir y guiar el Chi. Close. Cerrar. Love deep inside. Amamos profundamente el espacio interior de Chi. Okay. Abrir. Very, very peaceful. Muy, muy pacífico. Cla Cerrar. Cerrar. Ahora sostenemos la bola de Chi y paramos de hacer abrir y cerrar. Sentimos una respiración muy profunda y muy suave en el inmenso cuerpo de Chi. Y a través de esa suave y profunda respiración sentimos el Chi universal y el campo de Chi viniendo profundamente al cuerpo. Todo el sistema inmune del cuerpo mejora. La energía en el interior del cuerpo se vuelve muy fuerte y fluye mejor. La conciencia se vuelve más pacífica, más estable. Despacio, elevamos la bola de chi poquito a poco por encima de la cabeza. Y despacio vertemos el chi. Pensamos y visualizamos que la bola de chi va a través de la cabeza, el interior de la cabeza. Sentimos como el espacio ha quedado limpio y nutrido. Vacío, limpio y nutrido el espacio interior del cuello. Limpio y nutrido el espacio interior del pecho. Sentimos los pulmones, el corazón y las mamas, el interior se vuelve bello. Sentimos limpio y nutrido el espacio interior del abdomen. Colocamos las manos sobre Tuchi. Para los hombres, primero la mano izquierda sobre Tuchi y, y luego la mano derecha cubre a la izquierda. Al revés, para las mujeres. La conciencia va también a las piernas, llevando el chi a limpiar y nutrir el interior. Sentimos que la conciencia pura y pacífica va a través de todo el cuerpo, con el amor universal y una sonrisa interior. Sentimos el cuerpo en el interior y todas las células son alegres, saludables. Nosotros, corazón a corazón, enviamos buenos deseos, Buena información para todos los que han participado en nuestra sesión. Sentimos que todos se aman unos a otros. Todos están saludables y alegres, felices. Enviamos buena información. A México, a las personas del país de México, y a todos los hispanohablantes Todas las personas tienen un sistema inmune fuerte en el nivel del corporal, en el nivel de chi y en el nivel de conciencia. El sistema inmune protege nuestra vida. El campo de, de conciencia y el sistema inmune también puede proteger nuestra familia y a las personas que están en torno a nosotros. Nuestras conciencias puras conectan juntas y se expanden alrededor del mundo. Todos los cuerpos humanos en su interior tienen abundante chi y el sistema inmune se hace muy fuerte. El sistema inmune transforma todos los virus y los coronavirus y todo tipo de virus, todos están limpios y desaparecen del del cuerpo humano. Todos en su interior son armoniosos, felices, Ahora sentimos que nuestra conciencia de amor universal cubre todo el mundo, todos los sitios, todos los sutiles espacios, incluidos en los cuerpos humanos en su interior y los edificios en su interior. Enviamos la mejor información. Ja, Bien, observamos el interior. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. De Bien, muchas gracias a todos.